Hola vale todos ¿cómo están, bienvenidos a un nuevo martes de Canserbero y si sí, ustedes me lo pidieron que eh, yo igualmente les dije que si querían que me mandaran videos de Canserbero cantando en vivo y en esta ocasión Jeremías 175 uno de mis temas preferidos eh, en esta ocasión está en Colombia, Medellín, así que... vamos... <risa> ¡Locura, mano! ¡Sí! ¡Sube mano ahí, Medellín! ¡Oh! ¡Cántala! Cuídese de la envidia mismo! ¡Mirándome a los ojos, mi vieja, descanse para allá! ¡Para me dijo! Que razón tenía la mentirme de esta vida! ¡Porca no pide fuego! ¡Por acarar tus ojos de sus puertas! ¡Pero no encuentras que la verdad de tan relativa ¡Es la realidad de tanta mentira! ¡Pero tratando de invadir mi propiedad prima la dormía! Buscando robar mi siembra, Mi real es mi comía. Maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Gran vergüenza de esa frase se esconde. Me siento como un loco en tratar de confiar. Yo no vida en alguien. Y que paquete de mi hipocresía. Valga peso. Yo incluso tampoco que me la lloyen. Wow, perdón, lo voy a frenar una sola vez. Cómo me hubiera encantado haber, eh, haber vivido esto, ¿no? Verlo en vivo. Estar ahí presente pero bueno, las cosas son así y siempre se dan por algo, ¿no? Y en la natural, que coja de venir el un mundo sucio Donde todos piensan solo en ellos mismo, malditos mil veces Mi interés de este es para ti para ti tú que me traicionaste a mí Me das la mano, con tu cara yo no fui Y inocente te la vi, porque todavía no sabía Que tu risita venía, con la fecha ya vencía Esta canción no es para nadie, que no tenga ganas de matar a alguien Por estar si con eso. Otra mano con puñales, mi torcea, hermana carnal, hermano que mi mano se el más puede que lo tengas de frente, bebiendo tu fría, compartiendo tu cena caliente, ojalá se ahogue lo que siempre miente, y una vez en el infierno, ¡no! que se quede para siempre. Nunca me ha pensado que tu socio puede ser un que por un negocio te puede dar el uso. Mi brazo me dice que el amor me llevará lejos, pero lo que me enseñó a ser feliz en nunca me no No, qué locura. Si que No buscas una mano amiga, empieza por tu brazo. Eso no es una punta de coñazo. Ojalá mi vida se larga para ver cuando la tuya el Si no me borrón, sino si fino y de corazón digo que la sucia y venganza va a quedarme la envenena, pero cuando de tracción se trata sin vale la pena, la palabra vale, la trampa sale, los paroxitos se ven a los ojos para decir verdades, dejar colar cuando pierda batalla, que esa no es guerra, si alguna falla cambia la voz. ponme mierda la sangre de piedra al corazón, sube el volumen y repíteme la oración, malditos, y los que traicionaron recuerda sus caras y sus nombres. Solo hay una cosa en ti que admiro. Y que como siento que por el todavía a dormir tranquilo. Por mi parte viene ha sentido. Pero por mi madre que no es bueno, tenía cáncer, pero de él, el barrio no pasó en mano. Como un hijo no viene su consumo, de mi corazón soy malo. Es que un que agapado mientras que yo me he que no soy un pollo de madre, mis hermanos. que soy la vida y la muerte y no creo en nada. Que leyenda vida, que leyenda muerte, la a Pensaba que la cultura, bichos esa mamas. La canción es pa' que ya tiene verdad pegada. Y el trauma cuando no tengas paga. Y no te de que, la que te dice que te ama, mi hija, no ganas, pensaba culo flow y las habilidades. Yo soy tosco, no me salen rimas, que no sean reales. Dios que no te encuentres a afuera. Y te invite una cancha hasta que a de los dos muera. Nueva no de caballero, ¿verdad? Si puedo te apuñalo, o con el lápiz que usé para el tema. Farsenses, hay más que pocas donde te cagaste. Una mano se corte la otra como dijo tempo y las acciones no se las lleva al viento, el que perdone Cristo si así, porque si por ti puedo cantar esto mientras me hace un triste y que suma la mano que no crea nadie. Y si nadie la suma, la subo yo. Ojalá que fuera con tu culpable. No te hagan el dinero para con a matar yo. Qué increíble. Me dijo que razón quería advertirme de esta vida fuera, no críes muertos o arrancarán tus ojos de su Me he dado cuenta que la verdad está tan relativa en la realidad de tanta mentira. Pero otro de que mi trope de la primavera de la dormida, buscándolo cual la hipocresía, la traición, ¿cuál? la premeditación, le negocia, pedirme perdón en la vía, porque siempre en el no se me olvida jamás la falta cometida, y perdón por irme del tema, ah, pero es que es la vida constante, una causa importante del problema, ok, viento, voy a paso lento, pero seguro, y juro que si llego, será imparable cambio de gobierno, que semilla maldita maldita, aunque no lo quiera resentido, frío por dentro, quien por fuera, ¿qué tú esperas? Para poner más piedras en mi carrera, a mí ya me se mierda a no, yo seré yo, hasta que me Que increíble, me agarró ganas de llorar porque tan joven y que le hayan hecho eso tantas cosas por decir tantas cosas que diría hoy día y todo por decir la verdad, o sea A ver, me, me, me encantó, me puse la piel de gallina, tenía muchas ganas de llorar pero al mismo tiempo quería contenerme eh, realmente A ver, yo sé que hay muchos artistas les marcan la vida a cada uno de distintas formas. Eh, pero a mí Can me ha marcado eh, entre un antes y un después para bien, obviamente, siempre. Obviamente que luego vienen otros artistas, ¿no? Como, no sé, Amcor, Brock, eh, como Veré también. Eh, como que marcan algo en tu vida que vos los escuchás y te sentís identificado con lo que dicen, porque es como, como que sacaran todo lo de adentro y lo expresaran, ¿no? En este caso, Cancerbero siempre habló por el pueblo, eh, como siempre lo he dicho. Creo que no va a haber nadie jamás en la vida como un Cancerbero, que te decía la posta, que iba de frente, que decía la verdad, por más doloroso que sea, por más que no le guste a nadie. Y además, cómo hacía las cosas con esa energía, con con esa pasión, eh, es increíble. No tengo más nada que decir, me super encantó. Me hubiera encantado haber estado ahí en ese vivo, pero... Nada, hoy tengo la, la suerte de, de poder eh, ver sus videos. ¿no? Aunque sea, eh, creo que eso va a permanecer siempre. De escuchar sus letras también. No tengo más nada que decir, me super, super encantó. Si quieren que reaccione a otro vivo de él, déjenlo en los comentarios y nosotros nos encontraremos en el próximo martes en el Cerbero, Pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida. Bye.